Señores, un logro más para un dominicano DJ Adonis llena United Spala en New York. El tocadisco dominicano Julio Adonis Gross, conocido como DJ Adonis, llegó hasta el emblemático United Spala de New York y allí armó una discoteca gigantesca para una 3,327. Es la capacidad de personas que se dieron cita para escuchar y bailar y cantar mezcla del famoso DJ. Y Adoni reportó un sort out o lleno total en United Palace, un escenario que el que durante décadas se ha presentado los más populares cantantes dominicanos. Señores, Adoni. Ah, ahí vemos wow. un logro más para un dominicano. Y, y qué bien, qué bien se siente que, que un DJ, tanto DJ que hay. Sí. Este sí, muchacho sí. sea uno de los lo, líderes. No lo dijimos aquí que iba a llenar el león de espada, Claro, ¿eh? claro, la gente. Y es la humildad de ese muchacho que, que lo está llevando ahí. Así la es. humildad de de Adoni es que lo ha llevado a ser tan grande. También la ayuda de su compañía Farruco, que, sí. que creyó en su talento y en su capacidad. Y mire donde tienen un disco ahí también que está número uno. Sí, así es. ¿Eh? que está número uno a nivel mundial, 10 a y mírenlo ahí. So Todo out. se puede, por eso yo le digo a los muchachos que no frenen, que lo intenten, que un día es... Cuando usted se un levanta día un día y pasa. hace una canción y, es, y, y, y esa canción en la se que pega despega, despega, y, despega, y ya usted coronó. Y ahí varón, casi 20. Ah. Y el de Elizabeth, Elizabeth... Y miran, cruz, después ¿Qué? que estaba la chica del can Bajó y es de canción, esa canción sabes, Hace 20 años, De 96, Ajá. 25 Ajá. años de 96 se pegó. Ahora es decir que usted tiene esperanza. Claro, de usted sacó una canción y, y, y esa sí, can... Ahora, después que usted pegue una canción, usted tiene que trabajar duro y, y tratar de buscar un equipo que le sume. No y bajarle y no llevarse de consejo. Y de consejo. Sí. Entonces, aquí miren, ahí está el eh, Kiko el Crazy con Adoni en la fiesta. Ya en el Unite de Palas a casa llena estas son imágenes que nos facilitaron el internacional Kiko crees sí, internacional No sí, sí. claro. que dije de o sea, para nos el mundo vamos la cuenta de Genesis Genomante ve que pues nos facilitó estos videos eh, una, estas imágenes no podemos sacar los videos por los derechos de autor pero ahí está ese no no, me, no sé quién es ese pero estaba ahí estaba <ríe> estaba urbanda también allá en la fiesta de de Adon. y vamos a ver si tenemos más imágenes por ahí de la fiesta eh, señoras casa llena todo el mundo con teléfonos celulares grabando el momento sí hay farrugo también rompió ahí con el tema nuevo y destacar que él estará con nosotros aquí en los osobrosos estaremos con él allá allá estaremos nosotros allá claro en el sí. próximo evento va a matar nosotros allá eh, animando lo que a presentando a día <risa> A día de hoy nos vamos a llevar a Aimen y, y, y a Gasol. Y a Gasol. Claro, eh, ¿no? eh, para que haga señas para allá como usted la está haciendo ahí. Va a salir del campo, men, nos vamos. <ríe> <ríe> ya ay, ay, oh, oh, oh, oh, Te, dijera, vamos, te plural, dijeron campesinos, no en pocas palabras. Va a salir de campo, nos vamos.